¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de su canal de servicio técnico en cctv Bien, eh, nos acaba de llegar un paquete de Mercado Libre Y pues vamos a ver qué es... Bueno, ya sabemos que es... Eh, el pedido que hicimos es un Smart Point o Pony Smart Pues vamos a descubrir qué es lo que contiene realmente la caja Bueno, ahorita que nos entregaron la caja o el paquete eh, nos indicaron que abriéramos el paquete para poder escanear un código que trae nuestra caja, lógicamente. Y, pues bueno, ya se lo escanearon y ya se lo llevaron. Bien, pues en el interior de esta caja que nos enviaron, eh, pues contiene lo que es una caja más o menos pesa. Eh, bueno, vamos a quitar más vamos a ponerlo por acá ya tenemos por aquí la caja ok perfecto en el interior del paquete que nos acaba de llegar pues contiene un folleto eh, que nos dice una propaganda no eh, con point todos pagan por cada referido obtienes 400 pesos de este pequeño point, blue blue point eh, bueno, vamos a mostrarle por aquí, tengo uno, aquí está, esto ya tiene hace unos años que lo, que lo adquirí, y bueno, estamos utilizando actualmente esto, ¿vale? Bien, eh, en la parte de, de aquí arriba dice eh, Pony Smart hasta 850 pesos por eh, cada referido que obtengas. Desde aquí comparte tu código de descuento desde la aplicación de Mercado Pago, así de fácil. Eh, bueno, pues ya este es un, un folletito de propaganda y bueno por aquí también llegó un pequeño folder, un sobre, ¿no? Dice, de, dice, descubre cómo potenciar tus ventas. Perfecto, vamos a ver qué es lo que contiene y bueno, vamos a ver. Perfecto. No tiene más. Y bueno, por aquí dice, asocia el código QR a tu cuenta y empieza a cobrar. Sigue estos pasos sencillos. Ah, perfecto. Entonces aquí pues tiene un código pegable que este lo podemos pegar en, en la entrada de nuestra tienda o domicilio. Y bueno, por ahí da las indicaciones cómo hacerlo, para activarlo. Eh, por aquí dice paga todo con tu celular es rápido y fácil escanea el código QR desde la aplicación selecciona tu método de pago avisa que pagaste perfecto vamos a ver ah, ok perfecto esta es una un, cómo se llama algo así para ponerlo en el escritorio, vamos a ver, ahí está, perfecto, muy bien, aquí tenemos, bien, por aquí tenemos, dice, cobra con código QR, cobra con QR y ofrece más opciones de pago, recibe pagos con dinero en el mercado pago, tarjeta de crédito y débito, y bueno, aquí dice, tus clientes solo necesitan su celular para pagar vale y por aquí a ver qué más nos trae dice aquí aplica código QR 5x5 escanea y paga ah perfecto este es para pegarlo igual en la pared o en algún lugar por aquí por ejemplo también es de escritorio vamos a ver y bueno ahí está perfecto bien luego por aquí dice llegó tu tarjeta activala y comienza a usarla órale aquí contamos con una tarjeta de mercado pago vamos a abrirla y bueno pues aquí trae la tarjeta dice activa tu tarjeta en la aplicación mercado pago escanea el código QR perfecto aquí tenemos nuestra tarjeta de débito perfecto muy bien ok vamos a ponerla para acá y vamos a proceder a abrir nuestro nuestro paquete que contiene el point smart evoluciona contigo perfecto dice que su sistema actualiza para darte más funcionalidades Dice tarjeta con banda magnética, chip o oh, contactes. Contactes, algo se dice. Batería de larga duración y carga rápida. Ok, dice que es Wi-Fi gratis. Bueno, ahorita vemos. Bien, ¿qué más dice por acá? Le decides a que sí a todos. Le dices a que sí a todas las tarjetas y también aceptas pagos con código QR perfecto, vamos a quitar nuestro sello ahí está aquí tenemos nuestro sello perfecto bien, aquí contamos con dice, hola, está... Dice: Hola, estás por empezar a vivir una nueva experiencia con Cobro Smart Pony Smart. Ok, en este sobrecito vamos a encontrar. Vamos, vamos a ver qué vamos a encontrar: manual, este, instalación manual, manual, instalación, perdón, la guía rápida. Ahí está: nuestra guía rápida, con 11 este tomamos eh, Pony Smart. Perfecto. Ok. Eh, trae más folletos, eh, eh, tarjetas de sobremesa. Vamos a armar. Ahí tenemos otra. Ahí está. ¿Qué más, trae ticket es ticket, perdón para pegables, mercado pago dice aquí paga con, paga con tu code QR de tu celular ok, mercado pago perfecto mercado pago, aceptamos todas tarjetas bla bla bla, perfecto en estas tiendas puedes pagar hasta 24 meses, ok perfecto, bueno ya tenemos varias propagandas por aquí más obra con código QR bueno aquí dicen las indicaciones cómo hacerlo la garantía ok perfecto vamos a proceder entonces a quitar nuestra terminal point smart ok perfecto miren parece un celular y aquí empieza a cobrar en pocos pasos perfecto aprendes tu point es más a, a tu cuenta de mercado pago desde el desde el lector y listo ya puedes cobrar ok eh, cuenta con una banda bueno una parte donde podemos le, deslizar a la, a la tarjeta cuenta de una salida para el, los tickets ahí están Ok, ¿qué más cuenta? Eh, también aquí tiene una ranura para meter la tarjeta con chip, la ranura de encendido, volumen, de alimentación, de reset y ¿qué más dice por ahí? Puede ser para la carga tal vez. Bueno, por ahí dice la, el, instruc el instructivo, vamos a checar qué más. Eh, por esta parte pues aparece lo que es una luz y su cámara ok, y sus eh, pines para poder recargarlo y bueno ¿qué más, su bocina para el audio y en la parte de abajo cuenta con la batería de recarga perfecto, muy bien ok Aquí contamos con la base, la base para la recarga de nuestro point smart. Ok, ahí está. De esta manera lo podemos utilizar. Perfecto. Vamos a ver qué más tiene por aquí. Ok, perfecto. Viene su interior de esta caja tiene lo que es su cargador eliminador de corriente de 5 volts a 2000 mA, o sea 2, 2 amperes ok, es un cable tipo C perfecto y vemos que en su interior de esta caja pues nos trae 5, perdón 4, 5 con la que tiene ya insertado el, el smart point ¿qué más? pues perfecto qué bien esto viene sí que muy completo muy bien mis queridos amigos pues vamos a empezar a utilizar este dispositivo eh, bueno voy a dejar tantito por acá esto espero que no hagamos muy grande muy largo el video voy a hacer rápidamente un video muy corto vamos a apurarnos un poquito y bueno voy a conectar tantito este para acá voy a ver si tiene carga y vamos a encender nuestro Smart vamos a conectarla por acá perfecto y bueno voy a voy a conectar por aquí nuestro cable ahí está ahora no lo tenemos perfecto ahí está ahora sí podemos colocar nuestro smart de esta manera muy bien perfecto ahí nos está indicando que ya está cargándose, ok. Perfecto. Bien, vamos a despegar tantito este de aquí. Es una mica y vamos a encenderlo. Vamos a ver qué nos dice. Voy a grabar con, con mi cámara del celular para que se vea un poquito más de cerca, ya que con esta cámara no alcanzamos a ver muy bien. Y bueno, bien, ahí tenemos nuestro Smart Point, está inicializándose. Vamos a ver, perfecto. Dice aquí: Hola, qué bueno que ya tienes tu Pony Smart. Dice aquí: actualizar disponible. Bueno, por de mientras vamos a decirle que más tarde vamos a dar en continuar. Eh, dice también: puedes cobrar por código de cuero. Todo lo que ya leímos ese rato, no. Entonces, vamos a, dar a continuar. Dice aquí: el dinero de tus cuentas va a la cuenta de mercado pago y usa lo y lo usas como quieras. Ok, perfecto. Vamos a empezar. Dice aquí conecta tu point air, air, air, SMART al Wi-Fi, perfecto, vamos a conectarnos al Wi-Fi, vamos a ver, vamos a conectarnos a esta red, regresamos, dice aquí escanea este código desde tu aplicación de mercado de pago para iniciar sesión, ok. Ok, ahí estamos escaneando. Bien. Eh, aquí escaneamos el código QR de nuestro SmartPoint y dice aquí la inomen completa tus datos. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dicen. Dice asignale un local al point. Nombre. Local sin nombre dice aquí. Vamos a ponerle un nombre. Abrir un nuevo local. Vamos a dar aquí servicio técnico están llegando todos los mensajes aguanten, aguanten ahí está, ahí lo tenemos Perfecto, vamos a dar a continuar. Y le ponemos la caja. Caja 1. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Dice crear la clave de seguridad point. Ok, perfecto. Confirmar. Perfecto, ahí ya está creado ahora sí que eh, la cuenta. Y enrolado a, al Smart. Perfecto. Muy bien, ya lo tenemos configurado, ya lo tenemos enlazado a nuestra cuenta. Y bueno, perfecto, vamos a salir un tantito. Bien, vamos a salir un tantito vamos a continuar con el Smart. Bien, vamos a continuar con el Smart entonces. Despierta. Ok, buscando información. Ok, perfecto. Venga, aquí ya nos indica que ya está listo para para empezar a cobrar o algo así. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a ver. Perfecto. Bien, ahí está. Ahora sí, prácticamente ya listo nuestro Smart Point. Eh, recarga el celular para tus clientes. Eh, ¿Qué más dice? Eh, tu negocio, costos, datos de tu negocio, eh, catálogo de productos, resumen de venta, clave de seguridad. Y bueno, ahí dice el, el inicio de sesión. Bien, meses e intereses. Es aquí ofrece ofrecer meses e intereses. Vamos a activarlas. Ok, aquí están los meses en intereses. Hasta 24 meses. Perfecto. ¿Qué más? Configurar costos. Coros en línea. Datos de la empresa. Ahí están. Catálogos. Productos. Categoría perfecto muy bien pues ya ahora sí que prácticamente ya tenemos eh, todo listo simplemente es para ya cobrar eh, pues con este dispositivo amigos y bueno pues sin más que decir nos despedimos espero que nos haya Espero que les haya servido este pequeño video eh, tutorial, más o menos, de cómo es que podemos utilizar este producto. Y bueno, pues vamos a empezar a utilizarlo, vamos a empezar a, a cobrar y pues a echar a andar nuestro negocio, ¿vale? Bien, sin más que decir, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Chao.